Si sí, hay una cierta pregunta por un lado, un cierto sinsabor por otro y una supuesta alegría por otro, a raíz de la visita del fiscal Karim Khan por parte de la Corte Penal Internacional hacia Venezuela. Yo veo eh, que sale aquí Tarek Williams a. El fiscal chavista Porque no puedo decir que es el fiscal de Venezuela sino es el fiscal chavista El arrodillado de Nicolás Y vemos que él está celebrando Él está dando como un triunfo Ante esto, el que investiguen Para él, él lo ve muy sencillo Yo pienso que de pronto ellos están pensando Eso es como hacemos aquí Como las, lo que hacemos nosotros aquí adentro y ¿eh? que viene por este lado la investigación y la desviamos por este lado y luego por este lado y luego buscamos un falso positivo y lo colocamos acá y ya no sé, es la ligera impresión que me da y no sé, me gustaría de ustedes que nos están viendo todos los días también saquen su propia conclusión porque uno a uno le causa pues como curiosidad ver que estos de momento no se ven preocupados a no ser que dentro de Miraflores esté pasando algo por ahí turbio para que ellos se salgan con la suya ¿por qué? porque si bien sabemos por un lado hace dos meses escogieron eh, uno de los testaferros de Maduro eh, hace pasado unos días extraditaron a Alessab, que es el testaferro mayor están a punto de extraditar al pollo Carvajal eh, por otro lado eh, la enfermera de Chávez la esposa de la enfermera de Chávez que todos ellos son testaferros y cada quien tiene un pedacito dentro de esta trama criminal porque no le puede llamar a otra. o sea, la gente a veces se disgusta porque uno le dice es que esos zampones, pero cómo se les puede llamar a esos señores, aquí no voy a irme en términos políticos pero aquí alguien dijo una palabra muy cierta, si un grupo de gente pone su confianza en un alcalde, en un gobernador, en un diputado, en un presidente y entre todos se reúnen para subirlo allá Colocando la esperanza en él Y él llega y sube a robar a los mismos que lo subieron ¿Cómo se le llama eso? Una rata, un ampón, un delincuente Eso no tiene otro nombre Por eso digo Al escuchar este anuncio podríamos decir Que fue un triunfo para el régimen chavista Cuando el fiscal general bajo el mando de Maduro Dijo que la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela Es una victoria institucional Supuestamente de la dictadura, ¿no? ojo me da la impresión que están cantando victoria antes de tiempo el fiscal general de corte chavista Tarek William Saab hizo hincapié en el memorando de entendimiento firmado con la corte penal internacional para seguir el proceso tras el anuncio de la corte penal internacional de investigar presuntos delitos de lesa humanidad en el país que el memorando de entendimiento firmado con el alto tribunal para seguir el proceso de una victoria institucional pues se hará con cooperación entre las partes Hasta ahí Es una luna de miel Todos vamos cogidos de la mano Esto vamos directo para el altar Esperemos qué va a pasar Cuando realmente se adentren a las investigaciones Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. No se le olvide, gracias a ustedes seguimos acá en Dolora y seguimos siendo los chismosos del paseo, pero gracias a ustedes también. ...por hacernos llegar esos comentarios... ...por seguirle dando like... ...no importa que de pronto... ...si están de acuerdo hacen así... ...si no están de acuerdo hacen así... ...pero cada quien está dando su punto de vista... ...eso se llama democracia... ...aún no estando de acuerdo... ...el fiscal sap ...considera que esta investigación... ...es una oportunidad para demostrar... ...que Venezuela ha respondido ante delitos... ...que atentan contra los derechos humanos... ...y nunca ha incurrido en ilícitos... ...que requieran la intervención... ...de la Corte Penal Internacional con la que se ha mostrado dispuesto a colaborar para conocer la verdad. Vuelvo y digo, hasta ahí vamos en luna de miel. Todo eso está bonito, ustedes se acuerdan cuando Bachelet fue allá y que todos vestidos de blanco y todos eran amor, amor y paz. Y después miren qué pasó. Haciendo alusión... Sap dijo que es una victoria institucional tanto para la propia fiscalía de la Corte Penal Internacional como para el Estado venezolano y sus instituciones vinculadas a la justicia donde el Ministerio Público tiene un rol protagónico por ser el titular de la acción penal vamos todavía cogidos de la mano estamos enamorados, todo va perfecto hasta ahí ahora, cuando me refiero a que están cantando victoria antes de tiempo. Y que esto puede ser un arma de doble filo. ¿El por qué? Mire. Si miramos hacia atrás el régimen de Maduro. La mayoría de veces se ha salido con la suya. Porque él tiene el dominio sobre las instituciones en Venezuela. Y las puede manipular. Vamos a ver. Pero esto es otra cosa. Aquí no estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Por más tentáculos que tenga Maduro no creo que llegue hasta la propia Corte Penal Internacional a confundirlos y hacerle marrullerías como lo que hace en Venezuela. Esto es otra cosa y no creo que Maduro tenga tanto alcance para sabotear la investigación. Y eso quedó demostrado, no, no olvidemos, que cuando fue Michelle Bachelet, que ellos consideran, ellos como, como estaban convencidos que como ella es de corriente izquierda, pues ella iba a aceptar todo lo que, lo que vio, lo que se dijo Y eso que en muchas ocasiones no dejaron a los delegados de ella acercarse a las prisiones Y bueno, los, los ultrajaron, los persiguieron, los amenazaron Bueno, ellos creían tener todo sobre ruedas Cuando Michelle Bachelet dio el informe sobre violaciones de derechos humanos Entonces ahí sí salió enverracado Maduro Es que esa vieja no sé qué es Como sabe hablar él Y listo ...porque se acabó la luna de miel... ...y yo estoy presintiendo... ...hay algo que me dice que con la Corte Penal Internacional... ...va a pasar así... ...más exactamente con el fiscal Karim Khan. ...entonces esperemos a ver qué pasa... ...el tiempo dirá la respuesta... ...y eso lo vemos por las declaraciones de SAP... ...el cual asegura que la investigación de la Corte Pen Penal Internacional... Se hará, ojo, ese es el convencimiento que tiene él, se hará sin elementos suficientes para ir en contra de nadie. O sea, según lo que el fiscal Tade Williams cree, los elementos que tienen los de la Corte Penal Internacional no son suficientes para ir en contra de nadie. Por eso es que él está supuestamente cantando victoria. No puede ir en contra de nadie, de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano y eso está en el documento. Él está haciendo sus bases sobre lo que se firmó y que no pueden ir en contra ni del Estado ni de los que estén involucrados legítimamente en el Estado venezolano. Pero la pregunta es lo que se investigue por fuera porque es que no podemos solamente creerle a él. De entendimiento firmado por Nicolás Maduro y el fiscal jefe del alto tribunal Karim Khan. Vuelvo y digo, hasta ahí todo está bien, pero aquí ya este señor está cuestionando que dice que lo que está ahí no se puede alterar, supuestamente. Además señala que serán las instituciones venezolanas las que investiguen y cooperen en el marco de una complementariedad positiva, que supone colaboración entre las partes. Ahora, según los resultados que proporcione la Corte Penal Internacional, serán en base a las investigaciones que ha adelantado el Estado venezolano sobre sus instituciones, en este caso, el Ministerio Público y los tribunales competentes. Lo que está queriendo decir aquí el fiscal, el arrodillado de Maduro, es que la Corte Penal Internacional tiene que dar un veredicto de acuerdo a las investigaciones que haga el Ministerio Público y los tribunales competentes de Venezuela. Cuando sabemos que el Ministerio Público y los tribunales de Venezuela... Son de Maduro Yo lo, lo que yo veo aquí es que el fiscal chavista hace cuentas Dependiendo a las investigaciones que arroje la justicia venezolana al mando de Maduro Pero no ha tenido en cuenta que las investigaciones que la Corte Penal Internacional Haga por su lado sin contar con ellos Sería como preguntarle a un ladrón si está de acuerdo que se realicen robos O si se debería ir ante la justicia ¿Ustedes qué creerían que respondería el ladrón? Según Tarek Williams-Sapp, Venezuela consagra la garantía de los derechos humanos como principios rectores, incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de delitos contra los derechos humanos. De acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de complementariedad, reza el documento. La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia para reclamar reciprocidad o alguna respuesta ya que es un derecho que reconoce el estatuto de Roma sin embargo aseguró esa cooperación bilateral no se hizo efectiva puesto que Venezuela nunca recibió las respuestas a las preguntas formuladas por la vía establecida para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad por lo que estaba siendo examinada esto está para ver, ustedes estén pendientes porque lo que va a venir en estos días Va a quitarle la sonrisa que tiene que el fiscal de, de, de oreja a oreja. Y se van a dar cuenta que la torta se les volteó. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.